La Serrería Digital. Voces, voces, voces, voces, voces que construyen Media Labra. Buenas tardes. Hoy hemos querido comenzar la serrería digital con un poco de música. Lo que habéis escuchado son acordes de chelo que sonaron este fin de semana en Medialab Prado. Porque como ya os anunciamos el pasado programa, el Medialab Prado se sumó a las actividades del luna de octubre organizadas por el Ayuntamiento este pasado sábado 21. Y una de estas actividades fue el encuentro AVLab en el que hubo charlas sobre música digital como nos contó Jesús Jara, coordinador del evento y a quien raptamos unos minutillos durante la actividad para que nos contara qué iba a suceder esa noche. La primera intervención fue la de Juan José Burret, que él ha creado un software que se llama Factor Synth, que utiliza unas alteraciones a nivel del sonido para mezclar, por ejemplo, varias varios pistas de audio eh, unas, una con otra. ¿no? Nos ha estado enseñando un ejemplo en el que eh, una pieza de coro se mezclaba con una pieza rítmica barroca y, y daba al final como resultado una mezcla rítmica de música de coro, por ejemplo, algo, algo así. La segunda intervención y la tercera están conectadas. Eh, Sergio Bobé es un compositor argentino que vive en Madrid. Él trabaja con, con herramientas tecnológicas para sus composiciones musicales. Y, y el interés también de traer a Sergio Bobé a este encuentro a VLAB es que eh, él siempre busca la sencillez a la hora de componer en música contemporánea, que hay una gran cantidad de compositores y compositoras que componen obras maravillosas pero muy complejas de tocar. Sin embargo, la obra de Sergio Bobé no busca la, la excelencia técnica en la, a la hora de tocar, sino la, la sencillez en, en la forma de utilizar las, los instrumentos musicales. Entonces eh, él, junto con la improvisadora de cello, Paloma Carrascon, eh, van a contar un poco las obras con las que cómo trabaja Sergio Bobé, y luego Paloma, chelista, ella va a hacer una improvisación sobre una obra de Sergio. Pero no solo hubo música en la luna de octubre media la vera Las personas que asistieron también pudieron divertirse en la fachada digital con los juegos reunidos y acuarelas en la cosa. Carles Gutiérrez, uno de los organizadores, nos cuenta cómo es eso de jugar en plena calle interactuando con una gran fachada o pintar en las paredes de una escalera. Usamos una técnica que es con una cámara de videovigilancia, pues detectas dónde está la persona y esa persona es la que mueve el objeto que está en el videojuego pues lo mismo pasa en la acuarela. Acuarelas en la cosa es una mesa donde tú pintas y arriba también tiene una cámara y por donde pasas el pincel eso que estás pintando de un color se ve en la pared que te rodea porque es una habitación, una sala, que está rodeado de paredes lumínicas y, el, y con color. Entonces tú pincelas y e inmediatamente lo ves. O sea que también es intuitivo. La idea es dejar, dejarse llevar por la creatividad el lienzo, las pinturas y disfrutar de cómo se va iluminando de diferentes colores la esa habitación, que está en el tope de arriba de la escalera de Medalla Prado. Y también quisimos entrevistar a algunas de las personas que se atrevieron a agarrar los mandos y a ponerse a jugar delante de esa fachada digital en medio de la Plaza de las Letras. Santiago y Nadia nos cuentan cómo fue la experiencia. Bueno, pues estamos jugando a un juego de serpientes que tienen que coger eh, elementos que van saliendo en la pantalla. Hay mucha diferencia de jugar en un videojuego de, de consola a, a jugar aquí delante de esta pantalla. Sí, estaba mucho más divertido hacerlo en el espacio público, ¿no? Moverte con el cuerpo y ver cómo vas moviendo tu serpiente o tu, tu, lo que, lo que maneja, vamos. ¿Y, ¿Se conocían los del equipo o cada uno…? No, no, no, tú llegas y ¿no? el, el espacio, como tú decías, es el espacio público, invita realmente a que con desconocidos pues terminas jugando, entras en el rol y ya está. Bueno, la música ayudaba bastante a agilizar un poco la cosa, como que, bueno, sí, va fluyendo la cosa fácil. Como os contamos, todo esto sucedió el pasado sábado 21 de octubre, en el marco de las actividades de luna de octubre. Pero ahora, sobre lo que os vamos a informar, es de las actividades que se vienen en Media Lab Prado. Saca tu agenda para anotar porque llega la sección... Maderas exóticas. Maderas, exóticas. Maderas, exóticas. Maderas, exóticas. Maderas exóticas. Entérate de las actividades y nuevos pedidos que llegarán próximamente a nuestra serrería. Ayer, miércoles 25, comenzó el Festival de Arte, Cultura y Política Transeuropa. Una larga lista de talleres, conferencias, exposiciones y música de las que podrás disfrutar hasta este sábado 28. El programa completo de actividades, que por cierto casi todas son abiertas, podéis encontrarlo en la web del festival transeuropafestival.eu.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 Maderas exóticas. Maderas, exóticas. Maderas exóticas Y los próximos días, 4 y 5 de noviembre, en Medialab Parado tendremos la Mini Maker Fair. ¿Mini Maker qué? Mini Maker Fair. Pero mejor esto nos lo va a explicar César García, que es el coordinador de esta feria Maker. Las Maker Fair en general son unas ferias en las que se reúnen makers que eh, quieren mostrar sus trabajos, quieren mostrar sus proyectos y quieren compartirlos con la gente de una forma así como muy abierta y festiva. Eh, son encuentros que se celebran desde hace unos 10 años por todo el mundo, y digamos que hay ferias muy grandes que las empezaron a organizar una, una revista de Estados Unidos que se llama Make Magazine. Pues en las mini Maker Faires son ferias eh, que se organizan por gente local, digamos, habrá como 20-25 personas mostrando sus proyectos. Eh, en, en Maker Faire la idea es que todo el mundo haga cosas, ¿no? que lo, incluso la gente que está mostrando cosas eh, ofrezca la posibilidad de, de abrir esas cajas de tecnología y e entender qué, es, qué está pasando ahí. Y en ese sentido hay gente que vendrá simplemente a exponer pues, sus proyectos, a sus invenciones, que muchas veces eh, son proyectos que están en, en, en marcha, no tienen por qué ser como, ah, tengo aquí un proyecto que va a ser lo estoy vendiendo por 25.000 sitios. Muchas veces son gente que simplemente quiere compartir lo que, está, lo que está investigando para aprender y disfrutar de ese aprendizaje compartido. Pero luego también vamos a tener charlas y vamos a tener eh, talleres. Entonces, el formato de los talleres, pues, a determinadas horas durante la feria. La feria es el sábado de 11 a 8 y el domingo hasta las de 11 a 4, digamos, hasta el mediodía. Vamos a anunciar distintos talleres para que la gente aprenda cómo funciona la impresión 3D, cómo funciona la robótica, pensamiento computacional y bueno, todo, el que, todo lo, digamos, lo, que, lo que se quiera mostrar. Estamos abiertos todavía por si alguien quiere, eh, está interesado en mostrar sus, sus, lo que hace. ¿no? Digo, hasta ahora solo hemos hablado de impresión 3D, eh, tal, pero ayer me dijeron que a lo mejor se apuntaba eh, una persona que hace pintura con sed, eh, sobre seda. ¿no? O sea, que también hay que pensar que maker es un concepto bastante amplio. Hay gente que hace temas de, de moda, hay gente que hace temas de arte y, de hecho, eh, está todavía por confirmar, pero queremos cerrar la feria con una actuación en directo de DJ, o sea, mezclando vídeo y música y actuación en tiempo real. O sea, que digamos que el concepto de maker es un abanico bastante amplio, pero sobre todo con gente que quiere hacer cosas y que disfruta compartiendo y mostrándolas a, al resto del mundo. Esta Feria Maker la organiza la asociación EOO Descubre, eh, será en Medellas Prado y todas las actividades son gratuitas, aunque hay que registrarse previamente en la página madrid.makerfair.com. Invitar a todo el mundo que nos escucha pues acercarse a la feria el sábado o el domingo, cuando mejor le venga está pensado para que sea un entorno familiar que la gente pueda venir con amigos que la gente pueda venir con niños que pueda venir con sus vecinos con familiares el que el que quiera maderas exóticas, maderas exóticas. Maderas exóticas. Maderas exóticas. Y esta música de miedo que escuchan de fondo es porque la semana que viene, el martes 31 de octubre, es la Noche de Muertos. Y te proponemos que te pongas tu disfraz y te vengas a la editatona nocturna sobre Wikibrujas. Y nos va a contar sobre esta actividad Patricio Rillo, que además de ser carpintera conmigo en la serrería digital, es la promotora de este encuentro. Cuéntanos, Patricia, ¿qué es esto de una editatona? Bueno, pues una editatona, que es la versión en femenino de la palabra editatón, es un maratón de edición con perspectiva de género. Eh, está relacionado con el mundo de la Wikipedia y editatones se han hecho desde el origen de la misma en 2001 para generar contenido que faltaba en la Wikipedia. Lo que hacemos nosotras en la editatona es hacerlo relacionado con diferentes áreas de mujeres. Programadoras, eh, fotógrafas, viajeras... Y por qué no hacerlo con las brujas. ¿Y quiénes van a ser esas brujas que van a incluir en, en la Wikipedia? Pues precisamente lo que hemos hecho es empezar a investigar desde el grupo, un grupo de trabajo que está aquí en Media Lab que se llama Wikisfera, qué mujeres han estado siendo denominadas brujas a través de la historia por su acercamiento fundamentalmente a las artes o a las ciencias. Eh, vamos a intentar hablar sobre este tema y además vamos a tener a una cuenta cuentos, a Marisa Marván, que va a contarnos algo para introducirnos en este mundo de la brujería y de la historia. Es una editatona para incluir a mujeres, pero ¿quiénes pueden asistir exclusivamente mujeres o también pueden venir hombres que quieran animarse a dar una perspectiva de género a la Wikipedia? Efectivamente, puede venir todo el mundo. Sería genial. Eh, ha sido así todas las veces que hemos organizado estos encuentros, que hombres y mujeres se juntan. Eh, en este caso, os, os proponemos que vengáis también disfrazadas y disfrazados, eh, pero no es obligatorio. Lo que sí que es importante es traer el ordenador portátil. Nada más. Y para aquellas personas que quieran asistir al evento, eh, entendemos que todavía hay plazo para, para inscribirse y luego el 31 de octubre cuando empieza la actividad. Bueno, por un lado, aunque es verdad que hay margen, tenéis hasta el domingo para apuntaros en la actividad, las plazas son limitadas. Y la verdad que ya hay mucha gente inscrita, así que daos prisa si os interesa. Nos juntaremos el martes a partir de las 9 en la cantina y estaremos ahí eh, haciendo estos artículos hasta las 3 de la mañana como hora tope digamos, de finalización de la actividad. Bueno, pues queda la invitación hecha. Un buen plan para este martes 31, la noche de muertos, disfrazarse y venir a incluir a brujas en la Wikipedia. La serrería digital. La lijadora. La lijadora. La lijadora. Pulimos la realidad y quitamos las imperfecciones para ver con claridad. Hoy le toca lijar a... Fran Díaz, coordinador del grupo Autofabricantes. Esos segundos de silencio, esa primera prueba, esa mirada, esa sorpresa ante algo extraño, esa sonrisa. Hoy Aitor se ha probado su primera prótesis de brazo. En la sala todas contenemos la respiración hasta comprobar que funciona. Sobre todo su madre, hasta recibir el abrazo victorioso de haber conseguido lo que tanto habían soñado y dibujado. Verificamos detalles técnicos y ergonómicos y por suerte esa misma tarde se puede llevar la prueba válida. Aitor esta tarde irá al cole, en el que además nos han contado que tienen una fiesta especial. La historia empezó por casualidad, como casi todo. Julio, antiguo mediador de Media Lab, estaba en el veterinario y allí coincidió con la familia de Aitor. Tras observarles y hablar con ellos, les contó sobre el proyecto autofabricante y el grupo de trabajo, una comunidad de creación de prótesis. Pronto los acogimos y entre todas decidimos el modelo concreto para Hitor. Él dibujó la prótesis que más le gustaba con sus colores preferidos. Después, entre Luis, Paula, Lidia y Oscar, parte de esa comunidad, la modificamos, imprimimos en 3D y montamos, poco a poco y aprendiendo durante el proceso. Pero esta prótesis no es una prótesis cualquiera, es una prótesis en código abierto. Porque este modelo no es de la comunidad de autofabricantes, sino de una red mundial llamada Enable. Somos parte de ella y en esa red te puedes conocer toda la información, descargar e imprimir en 3D. Además, si modificas algo y lo mejoras, lo puedes volver a subir. Es una red de conocimiento abierto y apoyo mutuo. Esta tarde, Aitor seguramente tendrá una entrada triunfal en su cole. Al igual que nos contaron sobre la entrada de Leo en una mañana en el suyo, otro de los pequeños de esta comunidad. Leo llegó a su cole sonriente, orgulloso y enseñando a todo el mundo su nueva prótesis de colores, que incluso él mismo había ayudado a montar. Este es el verdadero valor del proyecto. Estos son los detalles que dan sentido a la comunidad y al grupo de trabajo. Generar un cambio positivo que permita entender la diversidad desde una perspectiva sin estigma y empoderada. Producir nuevas subjetividades. Más allá de la tecnología y los objetos, es más importante pensar, construir y experimentar ecosistemas que permitan otras alternativas. Donde el bien común tenga cabida, la ciencia sea ciudadana, la autonomía personal y colectiva sea el centro, los procesos sean más importantes que los resultados, donde sea posible seguir creando entre todas esos segundos de magia. La serrería digital. Bueno, pues hoy tenemos en nuestro estudio a dos personas que están poniendo en marcha una actividad en otros lugares de Madrid que se inició en Mediala Prado hace ya algunos años y que nos van a hablar de ella. Eh, es una actividad que el nombre ya en sí mismo es curioso, Coderdoyo, ahora nos explicarán por qué, y para ello tenemos a Julián Pérez, que fue mediador eh, durante dos años aquí en Mediala Prado y que también ha sido impulsor de este Coderdoyo, y Mónica Montoya, que lo inició hace varios años y que, bueno, que han venido ahora a contarnos... ¿De qué va esto? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues explicarnos esto de Coderdoyo, ¿Qué es Coderdoyo? por qué se llama Coderdoyo? Vale, pues bueno, Coderdoyo eh, eh, viene, Coder, viene de viene pues, eh, de una persona que programa, ¿no? Eh, código. Y Dojo Dojo viene de, de japonés de, pues que significa gimnasio y viene un poco pues de, de la tradición ¿no? del mentor que enseña las artes marciales a sus alumnos, que en este caso pues son, son los ninjas ¿no? que, que aprenden las artes marciales de, del código. Es decir, vendrían a ser como unos pequeños saltamontes que vienen aquí a aprender a programar. Exacto. Exacto. ¿Y son niños, niñas, jóvenes? Son niños y niñas desde 8 años. Está abierto hasta 17. No suelen llegar a tanta edad. Ya antes yo creo que, que se van a los parques, pero sí, pero vienen hasta los 15 años. Y luego hay muchos de ellos que, que ya han pasado tiempo en Coder do yo y que se han convertido en mentores, con lo cual han empezado como ninjas y ahora están como mentores. ¿Cómo nace esta iniciativa de Coder do yo? Pues nace en Irlanda en el 2011 eh, y, bueno, eh, el formato pues siempre ha sido abierto, ¿no?, eh, utilizando tecnologías de, de software libre, en el que pues la institución que lo acoge ¿no? o el espacio no tiene que hacer una gran inversión ¿no? en, en licencias de, de esas tecnologías. Y, bueno, aquí en el, nace en el, se, se abre en el 2012 con, con Mónica Montoya y Sergio Galán, y, y bueno, pues eh, desde entonces ha seguido haciendo cada, cada año. Eh, aquí se ha abierto en, también en, en la Biblioteca Ángel González, en Aluche, en el, en el 2014. 2014 se abrió. Y, y ahora pues, se, se acaba de iniciar otro, otro centro de Coderdollo en, en la Biblioteca María Lejárraga, que empezamos eh, justo este 21 de octubre. Y nada, pues muy buena acogida, 20 familias, eh, seis mentores, a que, a que ha a, a, a surgido con muy muy buen tirón. Cuando hablamos de, de programar, pues no sé, habrá gente a lo mejor se imagina pues una página web, en algunos ratos hemos estado hablando aquí de programación de gente que programa juegos, eh, exactamente qué se programa o, o a qué aprenden a programar los chicos y las chicas que acuden a, a estos coderdoyos pues normalmente se inician con Scratch que es un, es un programa un juego que que inició el, el MIT y en que los niños por bloques eh, aprenden a programar, les dan pues, instrucciones de cómo tienen que ir como si fuera un juego de construcción, cómo los tienen que ir uniendo y así van entendiendo un poco cómo, cómo se programa, cuál es este pensamiento en la programación, que si nunca lo has hecho, pues la verdad es que es un poco diferente a cómo se piensa si no eres programador. Y, y luego pues hay otros programas como Processing están con App Inventor en Python también está ahí también un grupo aquí en Media Lab de Create a Web de, en el que aprenden pues el lenguaje HTML para hacer páginas web y también hay otro grupo de Mindtest, que, es, que viene de Minecraft no el videojuego tan conocido ¿no? de bloques y tal y lo que pasa es que en este lo hacen con... O sea, lo que hacen es crear los mundos, ¿no? Después pueden jugar, claro, pero primero tienen que pues, modificar y crear esto, estos mundos de Minecraft. Hemos visto que, que esto que nació aquí en Media Lab, entonces ahora se ha ido extendiendo a otros lugares. ¿Eso es porque ha tenido mucho éxito la iniciativa? Sí, desde el principio tuvo muchísimo éxito. Ya había entonces unas listas de espera enorme en Media Lab y pues vimos que había esa necesidad de expandirlo por otros sitios. Ya tiene muy buena acogida y ahora bueno pues con estas dos iniciativas que también está teniendo muy buena acogida, esperemos que, que se vaya expandiendo en otras en otras bibliotecas. ¿Hay alguien que puede ahora mismo ponerse a formar parte de este coderdollo de alguna manera o digamos que estarían los grupos cerrados? Bueno, en los tres sitios, en Medialaz, eh, Aluche y Sanchinarro, que es el de María Alejárraga, eh, ahora mismo la, la convocatoria para, para plazas está cerrada. Pero sí que hay necesidad de, de mentores, sobre todo, en, porque hay ciertos grupos. Por ejemplo, aquí en Media Lab, el grupo de Scratch 2, no, no hemos encontrado todavía mentores. Necesitamos mentores de Scratch. Eh, y bueno, también eh, en la de en la Aluche creo que también están con Scratch, pero yo creo que ya es ser el segundo año eh, irán necesitando cada vez más, más mentores. Sí, el otro día estuve hablando con Lola, que es una de las coordinadoras, y me dijo que necesitaban mentores de Scratch. o sea que Por si, si alguien cualquier... nos escucha, está la convocatoria hecha. Sí. Y si en alguna biblioteca, por ejemplo, algún centro social, alguien quisiera fundar y decir bueno, pues queremos un núcleo también de Coderdojo y queremos, tenemos aquí gente que sabe algo de programación y queremos que los niños de, de esta zona y las niñas puedan aprender, es posible ponerse en contacto y que ustedes les ayuden a implementar otro de claro, esa, esa es la idea, que desde el conocimiento que tenemos, la experiencia que tenemos estos años en, en el Coderdoyo de Media Lab y otros que hemos iniciado, poder ayudar a quien quiera iniciarlos, la página oficial de Coderdoyo también tiene un montón de recursos y poder ayudar para que se vaya expandiendo y, y que todos los niños que quieran aprender a, a programar lo puedan hacer de forma gratuita, que esto es algo importante. Eh, eh, espacio, exceden su espacio, eh, los mentores van de forma altruista y los niños lo reciben de forma gratuita. ¿Y cómo le vendemos esto a los papás? Porque a mí me preocupa una cosa, es decir, quizá nos están escuchando algunos padres y madres y dicen, bueno, pues eh, mi hijo está todo el día delante del ordenador, ¿no? Ahí con las teclitas. Mm. Eh, yo prefiero llevarle a música o a cada deporte, no que esté más tiempo en el ordenador. ¿Qué beneficios puede tener realmente para, para los niños y las niñas aprender a programar? Bueno, yo creo que con estas tecnologías se explora sobre todo la creatividad de los chavales. Y luego también que es un formato que no es nada académico, o sea, se hace una forma en las sesiones en las que no hay un temario, eh, ¿no? Entonces, eh, un poco también primero se les pregunta a los chavales qué, qué quieren hacer, ¿no? Y a partir de ahí pues empieza a explorar con, con las diferentes herramientas que hay, ¿no? Pues pueden crear desde videojuegos, historias, eh, ilustraciones... Eh, canciones, música, o sea, que pueden hacer bastantes cosas desde, desde estas herramientas. Cuando aquí en Media Lab siempre hablamos de, de aprendizajes, siempre también tratamos de llevarlo al terreno de lo colaborativo, es decir, el aprendizaje no desde tanto yo con alguien que me esté explicando, sino en un proceso colectivo. ¿Se aplica este esta, esa misma idea al coderdoño? Totalmente, cuando aquí se, se les enseña algo, siempre se les dice, venga, os estamos enseñando, antes de preguntar, eh, las dudas, intenta preguntar tres veces a los de alrededor a ver si, si ellos lo saben. Entre vosotros, de igual a igual, intenta resolver las dudas. Si ya entre todos no lo resolvemos o, o, o muchas veces también yo les digo «Mira en, en Internet, mira en YouTube» bueno, tampoco les vamos a tener todo un día buscando recursos, pero si no ya, sí que les ayudamos y lo hacemos algo un poco más individual. Pero ese carácter, eh, que ellos mismos se buscan los recursos, informal, el espacio, creo que también es muy importante, media Medialab es un espacio increíble, las bibliotecas son muy bonitas, y salir de su espacio en el colegio, que es eso, esas luces horribles, eh, las mesas puestas de dos en dos, eso hace que vengan, que eso sí que es muy importante, de forma voluntaria y, y que sea esto un espacio social, de frikis como los llaman ellos, porque a lo mejor la mayoría de sus, de sus compañeros de clase les, les interesa más el fútbol, o tienen otros intereses y no tienen un espacio donde comunicar y donde compartir esto. Yo creo que estos espacios y estas iniciativas están muy bien para crear esa comunidad, para sociabilizar. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pueden hacer para ponerse en contacto con vosotros en el caso de querer o más información? hacer un nuevo nodo de de Doyo, o mm, por ejemplo para el tema de mentoría, ¿cómo se podrían poner en contacto con vosotras? Pues se pueden poner a través de pueden entrar a través de las páginas web de las bibliotecas públicas y entrar en CoderDojo y ahí directamente con las dos public, las dos bibliotecas públicas o a través de Media Lab en talleres pradoes Pues muchísimas gracias Mónica, gracias Julián y la próxima vez mm, os invitamos a que os traigáis alguna ninja y algún ninja de mm -hmm. estos que están programando en Code Rodoyo para que nos cuenten ellos cómo es la experiencia de enfrentarse a esto del, del código. Gracias a, a vosotros. Gracias a vosotros. La serrería digital. El clavo. El, clavo. el clavo. Cinco clavos. Cinco preguntas directas a los habitantes de la serrería digital. Hoy le damos el martillo a Gonzalo Fernández, miembro del grupo Code Attack. ¿Quién? ¿Quién? Pues la verdad es que no tiene, no tiene gran misterio, simplemente lo sometimos a votación porque no sabíamos qué nombre ponerle y, y hicimos una lluvia de ideas con los nombres que se nos iban ocurriendo. Hicimos la típica votación así por, de puntos con palitos que se van poniendo y la que más sacó pues es la que ganó. Salieron algunos como eh, berenjenas mutantes y tal, pero esos no, no triunfaron El clavo, ¿qué hacen? Pues es un grupo que nos reunimos todos los jueves tratamos, o hablamos, eh, preparamos, para, para la creación de videojuegos. Por ejemplo, hicimos un juego para la fachada de aquí del, del Medialas Prado y, y surgió pues simplemente porque, porque Roberto, para, para su taller, había hecho pues un, algo tan simple como un muñequito que va cayendo y rebotando, o sea, sin más. Y entonces nos pareció que esa misma idea podía estar bien para, para adaptarla a la fachada digital y ya empezamos a ir añadiendo cosas, pues vamos a ponerle, eh, vamos a ponerle obstáculos, vamos a hacerle que, que tenga un poco menos de gravedad, tal cual, hasta que nos ha quedó así, o sea, es muy espontáneamente, la verdad. El clavo, ¿para, ¿Para quién? Pues de momento las personas somos, eh, somos programadores y hay uno de ellos que es, eh, es músico también, es lo que hay, pero vamos, lo que buscamos es en general gente que esté, o sea, estamos abiertos a toda persona que esté, que quiera participar en el proyecto simplemente. Ni siquiera te podría decir un perfil porque, bueno, programador, bien, genial y tal, pero vamos, un diseñador estupendísimamente, alguien de música, de vídeo, de, de cualquier tipo. Y no solamente de multimedia, o sea, si sale aquí un influencer o cualquier cosa, pues oye, estupendo. El clavo. ¿Cuándo? Nos reunimos todos los jueves de cinco y media a ocho y media, en media las parado. El clavo, ¿Cómo, ¿cómo participo? Pues, por ejemplo, por, por email, codeattack.null.net. Null con dos L's. La serrería digital. Pues llegó la hora de cerrar la serrería por hoy, pero aún nos quedan unos minutos para que Patricia Larrondo y Sofía Prosper nos desatornillen estos dos conceptos, Do it with others y la cámara de eco. Os dejamos con ellas y nos encontraremos la semana que viene, que ya será noviembre, aquí, en la serrería digital, en M21. El destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. DIGO Pues DIGO es el acrónimo de las palabras inglesas Do it with others ¿Y qué significa esto en castellano? Traducido al castellano Hacerlo con otros En colaboración con otras personas Esta palabra surge eh, De la palabra do it yourself Hazlo tú mismo En la que lo que se pretendía con el hacerlo tú mismo Es por un lado que haya Un ejercicio de aprendizaje de uno mismo A la hora de querer hacer algo yo quiero tener, por ejemplo, eh, una aspiradora, puedo hacer dos cosas. Ir a la tienda y comprarla, donde una fábrica la va a hacer, me la van a enviar, seguramente a lo mejor no está en España, entonces va a tener un transporte, etcétera. O puedo hacerla yo mismo, aprender dónde están las piezas, construirla y hacerla por mí mismo. Esto que, por un lado, como digo, tienes una faceta de aprendizaje, también economizas, en distribución, en personas de que haya por medio, o sea, reduces intermediarios, por tanto, es más ecológico y hay una parte de aprendizaje personal. Pues de aquí se da un paso más allá y es, pues en lugar de tú solito en tu garaje o en tu casa ponerte a construir cosas, hazlo con otros. Júntate con otra gente y con esa misma filosofía del do it yourself lo comparto con otras personas y lo hago con otras personas de tal manera que también gano en aprendizaje y también ganan que otras personas puedan hacer lo mismo y se pueda construir a grandes escalas. ¿no? Hacerlo con otros y que otros puedan hacerlo con otros, con otros, con otros. Y Así se genera otro tipo de economía. El destornillador. El destornillador. El destornillador. Cámara de eco. Todos los algoritmos analizan, analizan tus preferencias y te muestran contenido personalizado hacia ti. Entonces, un ejemplo muy claro es, si tú eres una persona feminista, consumes mucho contenido feminista, entonces en Facebook, en Instagram, en todas las redes, por Internet, los anuncios te muestran que de verdad se está haciendo algo por el feminismo. Te muestran mogollón de noticias sobre feminismo y dices, ¡buah! Está ocurriendo algo en el mundo y de verdad está cambiando. Y no es real, es algo personalizado para ti. Y esto con cualquier ideología política, con todo. Pasó con Trump, en el que en las elecciones de Trump toda la gente pensaba que no iba a salir porque las noticias que le estaban dando es que no va a salir. Y al final salió y todo el mundo se quedó sorprendido. El destornillador. El destornillador. Escuchaste. La serrería digital.